Eh, solo se pone al baño a los estrictamente necesarios y ahí ahorramos tiempo. Y ese tiempo que ahorramos nos lo hacen usar en repartir la ropa, en, en limpiar las mesas, en recoger la cocina, para que cuando los, los de diputación vengan a verlo y los familiares esté todo como si no pasara nada. Y así digan que se cumplen los servicios mínimos.